a ver y compartir con ustedes un comunicado que acaba de sacar la familia de Antonio Gasal. ¿Eh? Son siete puntos, realmente muy importantes todos, porque sí. traen a la luz la situación actual de Antonio, que está sí. internado todavía, está sí, bajo sí, los sí. cuidados médicos tratando de establecer Cuáles son sus facultades, digamos, cuál es su claro. visión general de, de, de su organismo, sí. por las medidas que se pueden llegar a tomar a raíz sí. de después de este resultado. Y, y Pero, también por el interés que despertó, ¿no? Exacto. El interés que no solamente en el público, la gente lo adora, lo ama, Antonio Casalla. Bueno, y también en los medios, no estamos todos preocupados por la salud. De, de la, la, los primeros renglones tienen que ver con eso, ¿no? Ante la, la, de lo que se está hablando, salen a aclarar con estos puntos que me parece que son muy importantes. ¿En qué sentido? Primero, porque hablan de la enfermedad de Antonio, se empieza a manifestar. Estar fines del 2019 y principio del 2020, ¿no? Sí. Cuando empieza a afectar su salud mental. Se empiezan a utilizar la palabra de salud mental. Sí, que, fue, que el, fue progresivo. Que fue justo la temporada de Mar del Plata Exacto. del 2020. Gonzalo. Él renunció a fines de, de enero. Hubo ahí un, un litigio económico con Marín porque le había adelantado plata. Pero ya se veía que, que algo estaba pasando con, con Antonio, que en el escenario era brillante, pero pasaban sí, cosas. perfecto. Dice que siempre fue evaluado por mm. profesionales y por su familia, dejando en claro cuál es que que estaba la posición cuidado. de ellos, que estaba cuidado. Mm. El tercer punto me parece que es el más importante en el sentido que puede tener derivaciones tanto civil como penal en la justicia, porque dice, una persona desconocida se mete en su vivienda. Eh, eh, y, ahí, y de ahí empiezan ellos a tomar otro tipo de medidas, llevar a la justicia... Las pero pecas, la persona desconocida tiene que ver con esta mujer que trascendió las tras medidas de... No dan el nombre, pero sí hablan de una mujer <coughs> que se buscó entrometer entre la relación de Antonio con sus familiares y amigos. Sí. y es por eso que está la denuncia correspondiente tanto es, que es fuerte digo, para ustedes que lo conocen Antonio sí. eh, es fuerte lo que hizo estamos digo filmarlo y él viste que le prendía las luces eh, digo mostrarle esa, intimidad. Como, intimidad. Algo, algo, algo digo que... aprovecharte no de, digo, de alguna manera de una persona que está, que no está es bien que el Antonio más el, Anto Perdón, Flo, que te sí. el Antonio más auténtico es el que vemos puteando en las notas que el Antonio que, sumiso, claro. que permite que una mujer lo grave que le va y le prende las luces para que le muestre toda la casa ese claramente no es Antonio Gasalla sí. ese no es el Antonio Gasalla que está con carácter, eh, en eje sí. que o conocemos. que está... ¿cómo? Que conocemos, Te, sí. el que conocemos, claro, no es ese ese no. que estamos viendo ahora en el video de hecho con la como... carrera que tiene Antonio ¿podés porque siempre fue una persona rastrear, de carácter de... pero digo, podés rastrear y no vas a encontrar ninguna nota de, de Antonio mostrando su su casa no, jamás. y mostrando el detalle. Detalle... No, no, no, dentro para... de esos siete puntos hay un punto que hace mención a esto, al pedido de no exhibir o seguir exhibiendo estas imágenes que estábamos viendo recién, ¿no? Hace, okay. hace punto de encicapié. ¿por qué? Primero porque ya creo que pertenecen al foro de la justicia sí. y segundo porque saben que a Antonio no le hubiera gustado entonces sí. lo dejan como bien asentado ese punto. Sí, porque está en la justicia el caso de esta mujer. Sí. Esta mujer ya tiene abogada, todo. Civil y penalmente. Penalmente por las amenazas que habría hecho esta mujer en contra de los familiares de Antonio. Sí. Y civil tratando de averiguar con qué fin <coughs> hizo todo esto. Claro. Sí. ¿No? No, sí, sí, no, hay, sí. ¿No? No hay una acusación. Tampoco en el comunicado ponen el nombre y apellido de esta mujer. Pero sí. sí. Pero sí de, del claro, episodio. Del episodio y que está investigando tanto la justicia civil de Capital Federal como la pena. Pero también esto despierta muchísimas preguntas que tienen que ver con que si Antonio gasalla estaba solo, entonces, porque si esta mujer pudo meterse o pudo entrar a su casa, quiere decir que claramente, digo, encontró un lugar para meterse. Sí, hay, hay una parte que me parece también que resalta y puedo responder tu pregunta, cuando habla de su afección de salud mental, ¿no? Eh, que fines de 2019 empezó a sí. ser afectada, y pone la palabra progresiva, y es lo que sí. hablamos el otro día nosotros, Ahora, con el diario del lunes, nos estábamos dando cuenta de algunas acciones de Antonio, pero que tal vez uno la simulaba por el, por su mal humor, por su forma de ser, sí. digamos, viste que a veces tenía ese tipo de reacciones, obviamente sabiendo lo que le estaba. Y es delicado hablar de conmigo. enfermedades también. Sí, es muy delicado. Bueno, pero acá con lo que voy a decir, ¿por qué la familia no se metió? Y capaz que la familia ha lo mismo. No, lo que dice el comunicado es que es, estuvieron al tanto desde ese año que vos decís y que se ocuparon, que es la parte que, sí. que quizás nosotros no sabíamos y que ayer sí. Pierri por primera vez contó que debido a estos problemas, o sea, no era la rodilla como se decía en sí, su pero momento. Pierri no fue claro. Sí, para mí cuando habló del contrato de Marín, el sí. de la temporada sí. teatral y el de Canal 13... Dijo que la hija pero, se dio sí, cuenta que se dio cuenta, pero poco No que tenía claro, pero ¿no? Claro, cuando le preguntaste claramente, ¿vos te diste cuenta o viviste no, bueno. una situación donde bueno, le notaste a no Antonio perdido? También. No es fácil. No, si no médicos, yo no digo tío. que sea fácil. Digo no. que él no se dio cuenta en ningún momento. Pero se dio cuenta y que y algo había. Y, Maite, y, y, y, y Por eso salió, digo que no fue claro. Y hasta que los médicos realmente no le ponen el nombre, mm. es difícil. Y, sí. y ahora, Pablo, digo, ¿cuáles van, van a ser los pasos a seguir? Ponen en el caso que los médicos digan, sí, bueno, Antonio tiene tal o cual cosa, ¿vuelvan a casa o lo no, como contamos acá, hay un juez que ordena, digamos, esta pericia, digamos, que se le haga a Antonio para saber si lo que están diciendo los familiares realmente es correcto o no, y de ahí en más tomar las medidas necesarias, que puede llegar a ser esta, una curatela, como se le llama, mm. o por ahí tal vez algún grado menor, digamos, de lo del accionar de la justicia en sí, Perfecto. pero ya con la mirada de un juez.